Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón de Rosy. Hoy les traigo esta nueva propuesta de estos hermosos aretes. Miren qué belleza. Ven, aquí hay una demostración hecho en cristales y esto en mostacilla. Miren qué bellezas, de verdad son muy lindos, de verdad que sí. Miren, y muy fácil de hacer. Les cuento que estos aretes que estos aretes que vamos a realizar o que vamos a realizar hoy este video es gracias a la tienda 3 gema que nos hizo llegar eh, nos hizo llegar los materiales y a una amiga muy querida que se llama eh, de magis de magi asesorios eh, ustedes saben yo les voy a dejar la información para que también sigan a maggi y también sigan a la cuenta de 3 gema doña sandra como nosotros le llamamos, no, mando, no hace llegar una gama, una gama preciosa de sillas De musasillas y super tubo Una cosa, miren, de verdad, hermosas. Tienen muchos colores. Miren. Miren qué belleza para hacer muchas, muchos accesorios. Bellos. Bueno, chicas. Aquí le voy a dejar. Miren nuestra mesa se ve llena pero vamos a utilizar muy pocos materiales miren la parte de atrás del arete quiero también comentarle algo antes de enumerarles los materiales quiero que se fijen en esto miren este lo elaboré con el hilo con el hilo nylon si ustedes pueden ver no se no se ve nada del hilo este lo elaboré con el hilo Nimon. y si ustedes ven se le ven unos pequeños detalles en hilo. Por, ese, por eso hice dos modelos diferentes para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver eh, la diferencia cuando lo hagan con el hilo con el hilo nylon o con el hilo nylon o con el hilo de su preferencia. Y aquí agregamos unos cuantos detalles pero viene siendo el mismo arete. viene siendo el mismo diseño del arete. Entonces sin más probamos vamos a empezar para hacer estos hermosos aretes vamos a utilizar cristales del número 4 vamos a utilizar cristales del número 6 mostacillas del número 8 vamos a utilizar unos enganche laminado es de su preferencia si gustan ustedes lo pueden hacer otro botón perfecto <coughs> Utilizaremos mostacilla de la número 11, las pinzas, tijera y utilizaremos los super dúos. Miren qué belleza de super Utilizaremos super dúo y vamos a utilizar un botón o un cabuchón plano. Estos miden 20 milímetros, tienen 20 milímetros. Miren, aquí está. Y es totalmente plano si ustedes gustan lo pueden hacer con otro con otro capuchón. Yo lo voy a hacer con este para mostrarlo. Vamos a utilizar una aguja número 10 o la que tengan y vamos a utilizar una yarda de hilo. Solamente utilizaremos una yarda de hilo. Entonces, vamos a recoger nuestra mesa. Vamos a mover esto para acá para empezar a trabajar. Bien, chicas, miren. Aquí tengo insertada. 8 superduo intercaladas por las mozasillas. 8. Miren, por las mozasillas 8 doradas. ¿Ven? Vamos a ver un poquito, un poquito para que ustedes puedan verlo. Si ustedes pueden ver, miren, aquí están las super superduo intercaladas con las mozasillas. ¿Ven? Superduo y mozasilla. A esto le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a repasar. Y vamos a hacer dos nuditos bastante fuertes. Vamos a pasarla por debajo. Así. Miren, ya que hemos repasado, vamos a hacer un nudito fuerte. Y haremos otro nudito. Así. Ahora cortamos el exceso de hilo. ¿Ven? Así tiene que quedar. Ahora vamos a subir hacia, vamos a hacia el de arriba. Subimos al superduo de arriba. Jalamos nuestro hilo. Y vamos a, a trabajar con los cristales del número 4. Con estos y vamos a pasar un cristal por cada superbú tomamos un cristal y lo vamos a pasar por cada super tubo. si por casualidad a ustedes le llega a pasar ustedes tienen un super tubo tapado lo que tienen que hacer es tomar la aguja y empujar un poquito si no pueden con la aguja tomen una tijera con punta por ejemplo esta y hacer un pequeño empujoncito no mucho para que no se le vaya a romper el super el superduo pero va a hacerlo con cuidado bien chicas como ya saben siempre le pido que nos sigan en nuestras cuentas tanto en instagram como en youtube como en twitter que compartan nuestros videos que se suscriben a nuestro canal para que nuestro canal siga creciendo así miren así tiene que quedar desde ahora se va viendo lindo verdad que compartan nuestros videos para que nuestro y que suscriban al canal para ahora perdón <risas> Bueno, suscríbanse al canal y compartan nuestros videos, denle dedito hacia arriba, eh, suscríbanse y, y denle a la campanita, por favor, para que YouTube le notifique cada vez que hagamos un video nuevo. Bueno chicas, en esto, aquí cuando terminemos de colocar los super, los cristales número, número 4, vamos a trabajar con la silla del número 8. 8. Y vamos a pasar una silla por cada cristal, sin entrar a lo superficial. Perdón, que el hilo se me rasgó en la tijera. Bien. Entramos así. Se ve un, se ve un poco el hilo, pero ahora él va, se va a tapar. Entramos y a esto le vamos a dar la vuelta por completo hasta llegar aquí. Miren, aquí voy a colocar mi última mosa silla, la número 8, entrando por el cristal 4. ¿Verdad? Ahora yo quiero dirigirme a esa mosa silla y voy a pasar por debajo de la Super Duo y el cristal. y voy a salir a la mozacilla a la mozacilla 8 listo ahora yo voy a tomar vamos a trabajar con las mozacillas de número 11 y vamos a tomar 5 mozacillas de la número 11 5 de la número 11 y vamos a trabajar de moza silla a moza haciendo eso ¿ven? tomamos otra vez cinco moza silla de la número 11 ¿Ven? y trabajamos de moza silla a moza silla, ¿ok? vamos a adelantar y nos vemos aquí cuando estemos poniendo la última secuencia de las cinco moza silla Aquí estamos colocando nuestra última secuencia de 5 mozasillas. Si se puede, miren, aquí vamos a pasar por la mozasilla 8 y nos vamos a quedar en la mozasilla número 3 de la 11 que pusimos. Así. Así queda. Queda un poquito. Así tiene que quedar. Ven lo que les estaba comentando sobre el hilo, el hilo que se puede ver. Yo recomiendo que cuando vayan a elaborar ese arete, que lo hagan con este hilo. Recuerden lo que les he dicho, miren. Lo hagan con este hilo nylon para que él no se vea, miren. ¿Ven? Que es queda totalmente invisible. No se puede, no se puede, no se ve, miren. No se ve. Entonces, ahora recuerden, nos quedamos en el pico de las tres, ¿verdad? Vamos a tomar una musacilla 11. Vamos a trabajar ahora con los cristales 6 y musacilla 11. Esa será nuestra secuencia: un cristal, una musacilla, cristal y musacilla. Estamos trabajando con las musacilla 11. Y vamos a buscar la musacilla número 3 de las 5 que pusimos anteriormente y vamos a pasar por las mozas sillas así, de esta forma ¿Ven? otra vez una mozas silla un cristal 6 y una mozasilla buscamos la mozasilla número 3 levantamos un poquito si tenemos que levantarla y pasamos así ¿ven? todo eso tenemos que recorrerlo ahora poniendo cristales y mozasillas vamos a adelantar un poco para que nuestro video no sea muy largo bien chicas miren aquí vamos a colocar nuestra última secuencia de los cristales de las mozasillas cristales 6 y mozasilla 11 buscamos el, la mozasilla del número 3 y entramos por él, la moza silla a esto si sí, queda un poco así queda como que no tiene forma como que no sé pero entonces vamos vamos a darle la forma vamos a entrar hacia la moza silla cristal y nos vamos a parar en el cristal número 6 miren a esto estamos recorriendo cristal y moza silla verdad sin hablar mucho porque no queremos que él se cierre y lo no vamos a parar en este cristal a pararlo en ese cristal que vamos a, vamos a hacer ahora bien chicas ya que ustedes están, eh, ya hicieron este paso por completo ahora vamos a tomar 5 mozas de la número 11 vamos a seguir continuando con las número 11 5, Sí, vamos a tomar 5 musasillas y vamos a pasar, miren nuestro hilo sale de este lado vamos a entrar del lado contrario del cristal Miren, entrando la musasilla y quedándonos en el cristal número 6 los, lo vamos a hacer de nuevo, para que ustedes lo puedan ver cinco mozasilla nos pasamos por la a través del cristal, dándole la vuelta al cristal mozasilla, mozasilla y nos quedamos en el cristal así de esta forma este, este arete es muy, eh, muy fácil de hacer, incluso hay varios videos ya prácticamente con haciendo esa misma técnica de sarete simplemente que no tenía su dúo Recuerden, esa es una colaboración de una amiga muy querida. Que me mandó esta imagen y me dijo, vamos a hacerlo para regalarlo en esta cuarentena, para que las chicas se mantengan entretenidas. Y como es un arete muy fácil de hacer, gracias Maggie. Aretes by Maggie. Miren, estamos haciendo lo mismo. Okay. Ahora yo voy a adelantar un poco, solamente me faltan cuatro. Vamos a adelantar. Bien, chicas. Aquí estoy poniendo mi última cinco mozasillas para pasarme las mocecillas, cristal y llegar aquí arriba y quedarme en la número 3 de las primeras 5 que hemos puesto, ¿verdad? Entonces vamos a pasarnos y vamos a subir y nos vamos a colocar en la número 3. Estoy trabajando así de este lado para que ustedes lo puedan ver lo que estoy haciendo ahora yo le voy a dar la vuelta para que me sea más cómodo y a esto vamos a tomar una mocecilla 11 una 8 y una 11 y lo vamos a pasar por la número 3 de cada 5 que hemos puesto aquí lo que vamos a hacer es ir cerrando una 11 una 8 y una 5 así y nos vamos a pasar por cada tres de esta forma yo voy a adelantar un poco para, para que ustedes puedan seguir en el paso bien, aquí estoy terminando de colocar mi última mi última secuencia de las mozasillas 11, 8 y 11 entonces, ahora yo voy a buscar miren aquí donde están aquí arriba, la mozasilla 11 y voy a repasar todas las musasillas, claro después que ponga el cristal ¿verdad? ahora vamos a poner nuestro cabuchón plano, vamos a alar nuestro hilo así un poquito sin forzar mucho recuerden que estamos trabajando con cristales para que el cristal no vaya a romper nuestro trabajo entonces ahora a esto lo vamos a repasar pero sin antes mostrarle cómo queda en la parte delante miren qué belleza queda muy bonito de verdad que sí eh, no sé si aquí se puede apreciar muy bien pero de verdad queda de, queda muy bonito y es un arete que no pesa para nada a esto vamos a darle la vuelta disculpen la bulla señora ¿Verdad? Miren. y a eso le vamos a dar la vuelta recuerden que después que terminemos de darle la vuelta a todo eso a todo esto verdad, vamos a hacer un pequeño remate le hacemos un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo aquí ahora aquí yo voy a pasarme por las mozas de arriba para mostrarle el cristal y nos vamos a colocar en estas mozasillas de aquí del centro que las dos mozasillas que pusimos anteriormente aquí nos vamos a quedar y vamos a tomar tres mozasillas de la número 11 de esta forma y nos vamos a pasar por las número por esa por la que tenemos de frente entramos al cristal aquí ya estamos reforzando nuestro cristal también cuando pasemos ¿Ven? así otra vez lo hacemos de tres mozasillas pasamos por el cristal alamos un poquito y eso lo vamos a hacer todo el arete por completo hasta llegar aquí arriba cuando lleguemos ahí arriba no vamos a hacer esto vamos a tomar cuatro mozasillas para hacer esto para poner el enganche bien chicas miren como ya ustedes pueden ver ya yo terminé por completo ya yo terminé por completo de darle la vuelta miren con tres musasillas por cada dos ven y me quedé aquí en el centro para colocar cuatro porque aquí vamos a poner nuestra enganche y vamos a poner cuatro para que se abra un poco entonces vamos a hacer eso es lo mismo otra vez que vamos a hacer pero esta vez en vez de entrar por el cristal de esta forma no vamos a entrar por el cristal vamos a devolvernos por las mozasillas así de esta forma cuidando de que no nos pinchemos nuestros dedos así alamos volvemos y lo hacemos así salimos de nuevo hacia la silla que tenemos aquí y esto lo repetimos nuev lo repetimos nuevamente para que nuestro trabajo quede seguro ¿Ven? es muy fácil de hacer esta arete de verdad que sí se puede decir que es un arete de, de 10 minutos que se hace sumamente rápido. Aquí, miren okay. qué belleza. Ya ustedes saben, pueden hacer muchas combinaciones. Okay. Yo quiero dirigirme hacia la parte de atrás del arete para bajar aquí. En estas luce y hacer un pequeño remate por aquí ¿Ven? trabajen con el hilo de su preferencia siempre se lo he dicho mi recomendación para hacer este arete es que hagan que lo trabajen con el hilo nylon ¿Ven? para que no se le vea aunque no se ve mucho pero sí se nota un poquito. Entonces ahora vamos a abrir nuestro enganche con nuestras pinzas y vamos a poner, miren qué belleza, pueden hacer también un dije con esto y agregarle una borla, de verdad es muy bonito. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, todo lo que se puedan imaginar y hacer las combinaciones que más les gusten de verdad que sí es un arete muy pero muy hermoso aquí está de verdad que me encantaron mucho gracias a la tienda Trajema por hacernos llegar el material y a nuestra amiga Ma Maggie by magis Arete que eh, no no, colaboró con nosotros con este con este hermoso con esta hermosa técnica para que ustedes se puedan quedar en casa y tengan y tengan esta este hermoso arete de verdad que sí gracias a nuestra amiga Bye my y a la tienda Trajema pues chicas yo les comparto miren qué lindo es de verdad que sí queda muy bello suscríbanse a nuestro canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras bienvenidas sean las chicas de la comunidad también, un beso y un beso un beso y un abrazo a todas eh, de verdad que sí, cuídense mucho y gracias a todas por el apoyo nos vemos pronto o a sea, otra entrega de Rincón de Rosy yo espero que esto le haya encantado, el arete Night.